Bueno, pues nosotros aquí en Radio Futuro tenemos la cura para todos los males sentimentales porque tenemos un doctor, un doctor Amor, que se llama Juan Bustamante y que cada martes nos aconseja desde Huelva. Juan, muy buenos días. Buenos días para todos. Muy buenos días, bienvenido, un martes más, doctor Amor. Gracias, estoy en el mejor sitio, desde luego. Y sí, la verdad que mis curas son las más efectivas y sin efectos secundarios. <ríe> <Sí>. <ríe> y sin medicamentos, ¿no? Nada, sin receta, sin sí, nada. No hay que tomar química ninguna. Todo natural. Todo, todo natural. Todo natural. Juan, hablábamos la semana pasada de cómo superar una ruptura. Lo dividías en dos partes, hoy vamos a tratar la segunda pero si ¿sí te parece recordamos un poquito lo que tratamos la semana pasada y ya continuamos con esta segunda parte de cómo superar una ruptura Pues sí, la pasada semana dije tres puntos, los tres primeros puntos para superarla que sería que había que hacer cosas nuevas, eh, había que salir eh, había que ir a los sitios donde iba con tu ex aunque parezca una locura uh -huh. Y que había que bloquearle de todas las partes Bloquearle o bloquearla de todas las partes De WhatsApp, Facebook y demás uh -huh. Bueno, pues eso fue Así en resumidas cuentas Lo que se trató en esa primera parte Pero hoy tienes un poquito más más Hoy vamos con los tres últimos Tres puntos sí que, que son los que digamos ya Con los otros tres anteriores de la semana pasada Los que completan uh -huh. Lo básico y lo más importante que hay que hacer Para superar una ruptura Cuando no has dejado a alguien que por cierto ahora en verano pues suele ocurrir. Bueno, pues cuando quieras, así se supera una ruptura, parte 2. Pues empezamos con el otro, bueno el primero de los puntos de hoy que sería que una de las primeras cosas que tienes que hacer es cuando se te vaya pasando, porque al principio no vas a querer evidentemente, pero es conocer gente nueva, muy importante que salgas, que conozcas gente nueva con la que puedas pues tener otras sensaciones, otras vivencias, uh -huh. conocer gente diferente, moverte en otro círculo, es decir, como tu vida ha cambiado, pues, mejor dicho, te han obligado a cambiarla, pues lo que tienes que hacer es eso, empezar una nueva vida, y para una nueva vida no solo tienes que hacer cosas nuevas, como ya dije, sino también conocer gente nueva. Uh -huh. Y al conocer a gente nueva, pues lo que vas a hacer es eso, es entrar en otras rutinas, y vas a tener, pues, una vida diferente. Entonces es importante para ayudarnos a um, olvidar a... Bueno, a olvidar, a superar a nuestra ex o a nuestro ex y para eso, para darnos cuenta de que se puede seguir adelante y se pueden hacer otras cosas. Distraer un poquito la cabeza, ¿no, Juan? Eso es fundamental. El uh -huh. distraer la mente cuando nos han dejado es lo primero y más importante que hay que hacer. Por eso decía la semana pasada que había que hacer cosas nuevas, que había que salir, que había que ir a sitios, que... Lo que no podemos hacer nunca, que lo comenté, es quedarnos en casa, porque nos va a hacer recordar, nos va a hacer darle la vuelta a todo, y entonces distraerse y distraer la mente para que no nos haga pensar, recordar, que nos duela, y para que nos encontremos mal, es fundamental que hagamos lo que sea, pero que no estemos pensando en el ex o la ex nunca. Uh -huh. Bueno, pues conocer gente nueva es fundamental, distraemos la mente un poquito, y bueno, pues eh, seguimos avanzando en la superación de esa ruptura. Bueno, con gente no la tengo que decir que yo no recomiendo lo de las aplicaciones, pero si hace falta tirar la aplicación de conocer a gente, pues que se haga. Pero no lo aconsejo. Si sí, puedes en persona, mejor. En persona, mejor. Bueno, el segundo, el segundo sí. punto eh, sería que hay que cambiar tanto por dentro como por fuera. Es decir, no, no debemos de seguir haciendo lo mismo que hacíamos con nuestra ex o con nuestro ex, porque si con la siguiente persona hacemos lo mismo, lo más seguro es que nos acabe pasando lo mismo. Hay que intentar mejorarse, hay que intentar cambiarse, hay que intentar, como se suele decir, reinventarse. Y por fuera, pues bueno, pues también hay que cuidarse, hay que comprarse ropa, vestirse de otra manera si hace falta. Es decir, un, una fase nueva en tu vida, una etapa nueva en la que hay que cambiar todo. Como hacen normalmente los equipos de fútbol, ¿no? Cuando termina la temporada, que hacen? Cambiar la camiseta sí. y cambiar los jugadores. Pues esto más o menos igual. ...para ti es una temporada nueva... ...y tienes que cambiarlo todo... ...y por supuesto a mejor... ...para que sigas avanzando en tu vida... ...por dentro y por fuera, ¿verdad Juan? En realidad... ...es importante que se hiciera siempre... ...pero cuando hay una ruptura es la mejor oportunidad... ...para eso, para empezar uh -huh. un nuevo ciclo... ...y es cuando se tiene que hacer... ...tienes que cambiar por dentro y por fuera... ...para eso, para empezar tu nueva vida... ...y además te va a venir bien... ...como se suele decir, para dejar todo atrás y para eh, darte cuenta de que oye pues que necesitabas otro tirar por otro camino, los cambios nunca son malos, ¿eh? los cambios siempre que sean para bien son necesarios y hay que hacerlo cada cierto tiempo porque siempre estar en lo mismo y con lo mismo es lo que acaba cansando, aburriendo y lo que no te hace avanzar y la vida siempre es avanzar, exactamente eso es importante, reinventarse por fuera para que eso no nos traspase por dentro, ¿verdad Juan? Hombre, yo lo aplico, por ejemplo, en mi trabajo en fotografía, eh, cuando yo empecé a hacer fotos, las hacía de una manera, pero yo siempre, y lo sigo haciendo a día de hoy, siempre digo, bueno, pero voy a seguir investigando, voy a seguir estudiando la fotografía, voy a seguir practicando, voy a seguir mejorando, para que cada día sea una foto mejor y para que cada vez sean las fotos de más calidad. Y así es. Yo ahora miro las fotos que hacía hace ocho años y no tienen nada que ver con las que hago hoy. Son mucho mejores, son con más coloridos, son de otra manera... ...entonces por eso, por eso es muy importante siempre... ...como yo siempre digo, ir a más y mejor en tu vida... Uh -huh. ...exactamente, ¿todo cambio es bueno? ...los cambios siempre son buenos, ya digo que hay que hacerlo... Eh, ...porque siempre estar en lo mismo y siempre hacer las mismas cosas... Mmm, ...lo que hace es eso, es que nunca avance... ...y la vida hay que avanzar, la vida hay que mejorarse, la vida hay que superarse... ...pero en todo, lo vemos eh, cuando estudiábamos era así... Cuando estudiábamos, ¿qué hacía? Pues cada vez teníamos que estudiar más, cada vez superábamos más cursos, cada vez era más difícil. Pues en la vida, la vida es un examen continuo. La vida es todos los días, se aprende algo, toda la vida, todos los días hay que mejorarse y todos los días hay que hacer las cosas mejor. Bueno, pues nos reinventamos, fase nueva. Este es otro de los puntos. Y el último sería, eh, pues que lo que hay que hacer es sentarse a reflexionar, cuando hemos tenido la ruptura, sentarse a reflexionar. Eh, ...estudiar qué es lo que ha pasado... ...qué es lo que tú hiciste mal... ...qué es lo que la otra persona hizo mal... ...qué es lo que debes cambiar y mejorar... ...qué es lo que debes evitar a partir de ahora... ...es decir, hacer una especie de examen... ...o de autocrítica... ...y de eso, de comprobar... ...qué es lo que ha pasado... ...de ver dónde ha fallado... ...y decir, bueno, pues esto no lo voy a hacer más... ...con la siguiente persona... ...esto lo tengo que mejorar... ...esto lo tengo que cambiar... ...esto sí si lo hice bien y aprender. Sobre todo es muy importante aprender de lo que ha pasado. Para eso, para que cuando llegue la siguiente persona, pues como he dicho antes, si vuelves a hacer lo mismo, pues te volverá a pasar lo mismo. Uh -huh. Pues en esa reflexión, pues Juan, es importante que nos autoanalicemos un poquito nosotros también, que intentemos siempre a echar la culpa a los demás de lo que ocurre, ¿verdad? Claro, yo lo que hice cuando tuve la ruptura tan dura fue sentarme a pensar lo que yo había hecho, lo que me había equivocado, lo que no tenía que volver a hacer más, lo que podía mejorar, lo que tenía que haber mejorado. Y entonces dije, a ver, eh, esto lo estaba haciendo mal, esto no lo puedo hacer más. Eh, aquí tengo que evitar esto, esto tengo que hacerlo menos. Y, y fue una autocrítica, sí, de, de eso, de decirme a mí mismo estas cosas no se pueden hacer. Entonces hay que evitarlas y en la, cuando conozca a otra persona, pues mmm, decir, no, no voy a hacer esto porque me va a pasar esto otra vez. Uh -huh. Siempre mejorar y siempre mirarse a uno mismo y no pasa nada por eso, por autoevaluarnos y autocriticarnos. Y la persona que mejor nos conocemos somos nosotros mismos, así que uh -huh. por eso hay que hacerlo. Por cierto, estamos en verano ahora mismo, ¿eh? 11 y 17. 11 y 17 Acá. minutos. Bueno, eh, sí, exactamente, acaba de entrar el verano hace tres minutos escasamente. Pues así que, eh, bienvenido verano. Esa... Estamos en verano, así que, que todo el mundo a partir de ahora empieza a sacar los bañadores, uh -huh. empieza a sacar la crema de sol y, y los helados, que ha empezado lo bueno. Bueno, pues si te cuento, Juan, aquí el verano ha entrado como un poquito de otoño, ha estado con un, una gotita de lluvia esta mañana, y un día nublado y fresquito, <risa> fíjate. Bueno, ahí. mejor, mejor, porque así estáis más fresquitos por allí y no estáis en los cuarenta y pico de grados. o sea bueno. que ya os acordaréis de, de esta época. Bueno, aquí también está la cosa... Ha soleado pero no hace mucho calor, uh -huh. pero se agradece, ¿eh? Bueno, pues eh, resumimos un poquito, Juan, antes de terminar. Bueno, pues el resumen eh, sería, pues como he comentado estos tres puntos, para, con los, junto con los tres de la semana pasada, uh -huh. que cuando nos han dejado y estamos muy mal, pues hay que conocer gente nueva para empezar nuestra nueva etapa, que tenemos que cambiar por dentro y por fuera. Es una oportunidad muy buena para eso, para reinventarnos que tenemos que reflexionar sobre lo que nos ha pasado y aprender de los errores que hemos cometido porque claro, lo que ha cometido otra persona ya no podemos hacer nada pero los nuestros sí podemos cambiar de mejorarlo. Uh -huh. y que yo el mensaje que quiero dar es que cuando hay una ruptura y cuando nos dejan no debemos pensar que no valemos no debemos pensar que ya no vamos a ser felices no valemos para esa persona, pero seguro que para otra persona sí así que no pasa nada, aprovechemos la ruptura para mejorarnos para ser eh, una persona más fuerte, para ser más lista, más inteligente y no pasa nada, ya vendrá alguien que seguro, seguro que nos quiere más y mejor que con la persona que subimos. Pues que así sea, Juan, bueno, pues despedimos esta etapa, bueno, pero vamos a hacer un descansito de, de tres semanitas en nuestro programa y luego volvemos para que también nuestros oyentes carguen las pilas, un poquito. Claro, a pasado de verano nos vamos de vacaciones, esta semanitas, para coger un poquito de color en la playa, uh -huh. los que puedan ir, los que no, pues en la piscina. Y nada, pues aprovechamos esta semana, y para todo, que todo el mundo lo aproveche para eso, para salir, para disfrutar, cuidado con el sol, hay que ponerse crema, y, y a pasárselo bien y a disfrutar del verano, que para eso está. Exactamente, a disfrutar del verano Bueno, pues nos vemos prontito Juan, nos escuchamos prontito aquí en Radio Futuro de nuevo Así también te da, te da tiempo de ir preparando algún temita más Sí, yo voy a aprovechar estas tres semanas para preparar más temas uh -huh. y, y bueno, pues cuando volvamos pues voy a volver como siempre con cosas muy interesantes que seguro que les va a gustar y ayudar a la gente que eso es lo que intento siempre Exactamente, pues así será Juan Pues muchísimas gracias y que tenga feliz verano pues gracias también a ti y a todos y nada, pues lo mismo, que tengas un estupendo verano, un fantástico verano para todos, que os visitáis que lo pasáis bien y nos vemos aquí muy pronto. Nos vemos el 19 de julio. ¿Vale? para que apunte la gente la fecha, que no se les olvide. Pues aquí el 19 estamos. de julio volvemos de nuevo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, un abrazo, hasta pronto.